Buenos días, soy Virginia Castanedo y aquí estamos una vez más en un nuevo desarrollando un nuevo mapa mental en este caso va a ser sobre el equilibrio de la economía familiar ¿de acuerdo? o personal equilibrio económico muy bien, como siempre en todos los mapas mentales tratamos de poner tratamos de poner eh, ponemos en el centro de la hoja el tema principal del que partimos y luego vamos a dividirlo en este caso en dos partes porque el equilibrio económico se puede conseguir aumentando los ingresos y o reduciendo los gastos ¿de acuerdo? entonces en este caso las dos balanzas vamos a ver cómo lo podemos hacer vamos a poner esta balanza aquí y esta otra balanza aquí eh, lo de menos es que hagáis dibujos o no los hagáis todo esto se puede desarrollar también eh, vaya línea que me ha salido todo esto se puede desarrollar también totalmente todo con palabras ¿de acuerdo? aquí vamos a poner reducir gastos y aquí vamos a poner aumentar ingresos son vías que pueden ir juntas o por separado de acuerdo de esta manera vamos a dividir vamos a dividir la hoja bueno aumentar ingresos reducir gastos vamos a empezar partiendo en negro de primero la situación presente 1 de acuerdo Situación real presente, es decir, cuáles son actualmente mis ingresos y cuáles son mis gastos.